En este video veremos la pantalla de AutoCAD. Cuando abrimos el programa, por defecto nos abre esta pantalla correspondiente al espacio de trabajo dibujo y anotación. Los espacios de trabajo los podemos cambiar en esta sección. Y si hacemos cambios en ese espacio de trabajo, si lo personalizamos, podemos guardarlo desde aquí. En la barra de título accedemos a los principales comandos, como crear un dibujo nuevo, abrir uno ya existente, guardar y guardar como, imprimirlo o deshacer y rehacer los cambios. Mediante esta flechita podemos habilitar más iconos o mostrar la barra de menú que está oculta en este espacio de trabajo. Aquí en la parte derecha tenemos herramientas para buscar, iniciar una sesión en servicios en línea de Autodesk, intercambiar información o acceder a la ayuda. Desde aquí. Debajo tenemos la llamada cinta o ribbon que está organizada en fichas y en cada una de las fichas tenemos grupos de herramientas. Por ejemplo dibujo. Modificar, capas, etc. Mediante este icono podemos acceder a más opciones, a más comandos. Debajo tenemos la pantalla de trabajo, el espacio modelo o model space. Aquí es donde vamos a crear nuestros objetos. En la parte superior izquierda tenemos los controles de esa ventana gráfica qué es lo que muestra, luego las vistas, los controles de visualización, esto es muy usado en 3D, o cómo se muestra esa vista. En la parte superior derecha tenemos el llamado cube que también nos permite navegar en el caso de que estemos trabajando en 3D. Debajo tenemos también una barra de navegación esta es más usada en 2D, por ejemplo en cuadre, tenemos una lista de zoom, zoom ventana, zoom previo, etc. En la parte inferior izquierda tenemos el icono del sistema de coordenadas, en las últimas versiones esto ha cambiado mucho, ahora haciendo clic en ese icono de coordenadas podemos girarlo, o mediante clic derecho, podemos acceder a los comandos del sistema de coordenadas. Volvemos al sistema de coordenadas universal. Debajo tenemos una serie de fichas, bueno las fichas modelo, las que estamos trabajando. Y dos fichas llamadas presentación, que corresponden al espacio de trabajo papel o paper space. A continuación tenemos la barra de comandos que es donde nos comunicamos con el programa, nos va solicitando datos y los vamos ingresando. Además de poder ingresar a opciones dentro de cada comando, por ejemplo aquí tenemos dos opciones que aparecen entre paréntesis recto y debemos acceder a la letra mayúscula, por ejemplo para deshacer tecleo H y enter y me deshace el último paso. Debajo en la barra de estado tenemos una serie de iconos que nos permiten darle parámetros a nuestro programa para poder dibujar más rápido y más fácil. Mediante el botón derecho podemos usar como en las versiones anteriores estos cartelitos quizás sea más fácil para nosotros. Entonces tenemos, luego lo veremos específicamente, pero tenemos el modo ortogonal, que es muy usado, si queremos hacer líneas horizontales y verticales, exclusivamente o la referencia a objetos, es decir, que si nos posicionamos cercano a un punto determinado del objeto, nos prenderá unos iconos que nos permiten pegarnos, digamos, a esos puntos. En la parte derecha, podemos conmutar entre espacio modelo y espacio papel, mediante este icono. Luego podemos cambiar entre presentaciones, una vista rápida de presentaciones... Si tenemos más de un dibujo abierto también podemos cambiar entre dibujos. Luego tenemos tres iconos que corresponden a una propiedad que se puede aplicar a los objetos que se llama escala de anotación. Lo veremos más adelante. Aquí también podemos cambiar de espacio de trabajo. Por ejemplo si estamos familiarizados con las versiones anteriores a la 2009 que fue donde empezó a aparecer esta cinta. Trabajaremos con el autocad clásico y nos va a ser mucho más familiar. En este espacio de trabajo podemos anclar nuestras barras de herramientas. Mediante el siguiente icono podemos bloquear esas barras de herramientas. Bueno, esto es para 3D, aceleración de hardware. Y si queremos aislar objetos, podemos hacerlo mediante este icono u ocultar. Acá vamos a aislar, por ejemplo, esta puerta. Seleccionamos la puerta y damos Enter. Y temporalmente nos oculta el resto de los objetos. Hasta que volvemos al mismo icono y terminamos el aislamiento de objetos. Y por último, mediante este icono o con control más la tecla 0, podemos limpiar la pantalla de iconos y con el mismo icono... Volvemos a restituirla. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.